Hola familia, regresamos con otro video donde les voy a platicar cómo prepararse para la apertura de una nueva ciudad. Espero que les ayude. Lo primero que tenemos que hacer para estar listos para la apertura de una nueva ciudad es tener suficientes cents. ¿Qué son los cents? Son unos avioncitos que nos permiten viajar de propiedad en propiedad en la misma ciudad Estos avioncitos son estos solamente se pueden obtener si está uno cerca del avioncito si nuestro explorador pasa por el lugar donde está el avión Yo estoy muy lejos por eso no me deja tomar este avioncito Se tienen que tener estos sense estos aviones en nuestro inventario para poder mover a nuestro explorador como mencioné de propiedad en propiedad dentro de la misma ciudad si seleccionamos nuestro explorador aquí vemos la figurita de un avión seleccionamos esto nos indicará cuántos aviones tenemos cuántos cents. solamente se pueden tener 11 al mismo tiempo no se pueden tener 1000 2000 solamente 11 a la vez importante tener suficiente sense durante una apertura de ciudad porque eso nos va a ayudar a movernos de barrio a barrio en la ciudad cuando llegamos a la ciudad nueva nuestro explorador va a estar viajando por toda la ciudad y si por ejemplo durante la apertura abren este barrio de aquí y mi, mi explorador está hasta acá la única manera de hacer que viaje hasta este barrio es mandarlo a una propiedad que ya esté comprada no se puede mandar propiedades que no estén compradas por ejemplo aquí tengo una de mis propiedades lo puedo mandar como es mi propiedad no voy a gastar cents y por ejemplo si la quiero mandar a esta propiedad gris no me da la opción de mandarlo porque no está comprada la propiedad me tiene que salir este cent si confirmo, voy a usar un cent y este jugador cobra 100 upex para visitar su propiedad. Si son jugadores nuevos y no se fijan bien cuánto cobran por viajar a una propiedad, se les van a se van a gastar sus upex que tienen muy rápido. La segunda recomendación que les damos es saber cómo llegar a esa nueva ciudad. Normalmente en cada ciudad hay hay dos diferentes tipos de transportes, el tren, por ejemplo, esta, y el aeropuerto. Cuando abrieron Kansas City, se pudo viajar desde Chicago en avión o en tren hasta Kansas City. Se pudo viajar en tren hasta acá o en avión. Una vez que sepan cómo llegar a la otra ciudad, por ejemplo, la siguiente ciudad que viene, será en Nashville, Alabama, aquí. Probablemente, como van a tener aeropuerto y terminales de, del tren, se va a poder llegar desde Kansas City, Chicago, tal vez Cleveland y Nueva Orleans en tren. Es importante saber cómo llegar a la próxima ciudad, porque tienen que tratar de viajar lo más económico posible. A lo que me refiero, por ejemplo, este mapa esta guía aquí es un jugador se llama estimulación humana aquí tiene explicado cómo se puede viajar de ciudad en ciudad por ejemplo yo estoy en chicago si quiero viajar a nashville lo podré hacer a ver uh, en avión por 410 upex y me tardaré 14 minutos puedo viajar en tren por 170 upex pero me voy a tardar una hora los colores de las flechitas representan el tipo de transporte. Por ejemplo, estas flechas moradas significa que puedo llegar a Manhattan en avión. El modo de transporte que es en autobús solamente está entre Brooklyn y la isla. Luego el Hyperloop. El Hyperloop solamente está activo entre Chicago y Cleveland. Muy importante que usen esto para que no gasten upex a lo loco en el transporte otra cosa que tenemos que saber averiguar es a qué hora se va a abrir nashville muy importante saber la apertura si quieren encontrar propiedades baratas las propiedades pequeñas por ejemplo les enseño cuando abrieron kansas estas propiedades pequeñas se Vendieron muy rápido, creo que salían a, a mil UPEX. Estos ayudaron a muchos a completar sus colecciones de Rey de la Calle y de City Pro. Si no pueden participar durante la apertura, tal vez no encuentren propiedades baratas para completar sus primeras tres colecciones y subir al siguiente nivel que es Uplander. Por eso es muy importante saber la hora en la que van a abrir la ciudad para poder comprar estas propiedades pequeñas y así les dure los pocos upex que tienen cuando empezaron el juego lo siguiente que tenemos que averiguar si podemos en el momento está muy difícil saber el precio de las propiedades en las nuevas ciudades antes que las abran. a lo que me refiero es esta sección aquí cuando hay una propiedad en verde que se puede comprar, este es el tamaño de la propiedad, UP cuadrados, como metros cuadrados. Aquí tenemos el precio de esta propiedad. Si dividimos 5,040 entre 40, nos dará el precio por UP cuadrado. El UP cuadrado en este barrio tal vez esté a 126 UPEX. Anteriormente, cuando hacían la apertura de una nueva ciudad, nos decían o tenían la información de a cuánto estaría el UP cuadrado en cada barrio. Ahora ya no nos dan esa información. Así es que es muy difícil saber si este barrio aquí saldrá más caro que este barrio aquí. ¿Por qué queremos saber eso antes de la apertura? Porque si soy jugador nuevo y me quiero enfocar en las colecciones, las más baratas, prefiero mandar a mi explorador a este barrio donde sé que voy a poder comprar más propiedades con los pocos UPEX que me dieron para empezar. Pero si me vengo a este barrio y está más caro, lo doble, lo triple de este barrio, voy a estar buscando, tratando de ver dónde puedo encontrar propiedades baratas. Y voy a gastar mis cents mandando mi explorador a diferentes partes de este barrio cuando no voy a encontrar nada barato. Por eso es importante saber cuánto sale el UP cuadrado en cada barrio. Si lo pueden averiguar, les va a ayudar muchísimo. También, si es posible y la ciudad no abrirá en forma vainilla, como quien dice, no sabemos cuáles serán las colecciones... Nueva Orleans. ¿Qué fue Nueva Orleans? Y Kansas. Lo sacaron en forma vainilla. No se sabían cuáles eran las colecciones. Y muchos jugadores. Vamos a Nueva Orleans. Compraron aquí en el barrio francés. Pensando que esta sería de colección ultra rara. O compraron en el, la calle Bourbon Street. Y se decepcionaron porque no, no eran de colección ultra rara en ciertas aperturas de ciertas ciudades si sí dicen cuáles serán las colecciones como jugadores nuevos pueden comprar propiedades FSA que son solamente para jugadores nuevos por ejemplo esta es FSA yo no la puedo comprar solamente jugadores que tienen un valor neto de 100.000 UPEX o menos son los que pueden comprar este tipo de propiedades FCA que son verde claro. Así es que si saben cuáles son las colecciones antes de la apertura, traten si tienen dinero, comprar aunque sea una colección roja, una propiedad, porque estas sí se pueden vender por 4 o 5 veces al precio que, lo, que la compraron. Estas tal vez 10 veces más del precio que que compraron esa nueva propiedad lo siguiente que tienen que hacer es venirse al canal de Discord que tenemos el barrio latino y ten, ya tenemos por ejemplo esta Nashville que se va a abrir tenemos una sala aquí es donde pueden preguntar que a qué hora se abre la ciudad cómo se puede llegar a, a Nashville si ya empezaron si están en otra ciudad cómo llegar a Nashville vénganse a este canal para que muchos de los miembros puedan ayudarlos antes de la apertura. Muchas veces los jugadores nuevos, y esto nos ha pasado a todos, empezamos el juego sin entenderle nada y compramos propiedades sin estrategia, perdemos muchos UPEX. Por eso tenemos el canal para poder ayudarlos cuando empiezan el juego. Por ejemplo, si Nashville lo sacan en modo vainilla, que no nos van a decir las colecciones. Aquí muchos miembros ponen sus estrategias. Y dicen en qué calle, en qué barrio van a, a comprar y por qué. Y tal vez les ayude a empezar mucho mejor el juego. Y lo último que les voy a recomendar. Es que se vengan a los settings. Y esto solamente háganlo durante la apertura de una nueva ciudad. Vengan aquí a esa sección. Y apaguen el factor de autenticidad les mandan un código a su teléfono su correo que tienen que poner aquí básicamente lo que esto hace cada vez que quiero mandar a mi explorador a una propiedad muchas veces me va a pedir que ponga yo un código o si quiero vender una propiedad me va a pedir el código de seguridad si quiero comprar una propiedad me va a pedir el código de seguridad. Si tienen esto prendido durante la apertura, van a perder la oportunidad de comprar propiedades lo más rápido posible, porque cuando seleccionan una propiedad que sale en verde claro y le ponen comprar, les va a salir el otro mensaje que diciendo pongan su clave que les mandamos. Y si no se apuran, tal vez otro jugador se las gane. Por eso es muy importante a pagar eso solamente cuando esté, estén participando en la apertura o buscando tesoros esto es importante tenerlo siempre activo porque les ayudará a que no les hackeen su cuenta a muchos jugadores les han hackeado su cuenta porque no tenían esto activado y nunca les llegó un mensaje diciendo que alguien estaba vendiendo sus propiedades alguien se las estaba robando bueno familia es todo unos pasos muy simples nada muy difícil de, de hacer si se preparan bien antes de la apertura de una nueva ciudad van a lograr tener una buena experiencia si el juego no se atora o algo así no, no hay problemas con el juego van a poder tener una buena experiencia durante su primera apertura porque van a poder comprar propiedades baratas que les ayude a llegar al siguiente nivel de uplander si son nuevos no se les olvide que en la descripción del, del video también voy a dejar el link para el documento que tienen que llenar por si quieren que les mande el NFT de mi explorador. Lo estoy regalando a los primeros mil seguidores del canal, solamente tienen que tener una cuenta de WAX. Hice un video explicando cómo hacer la, la billetera gratis y con gusto se los mando. También tengo otro evento, otro concurso, donde si uno de los videos llega a 50 likes, voy a regalar 5 tarjetitas de Aplan. Ah, como este. Estas tarjetitas de Aplan se van a poder mandar al juego. No sé por qué no sale el avioncito, pero es un avión. Y en el futuro, no sabemos cuándo estos NFTs se van a poder intercambiar por... Propiedades o por diferentes cosas, voy a regalar 5 tarjetitas de esas. Bueno, familia, espero que les haya gustado el video. Les pido que le dejen un like. Si quieren que haga un vídeo en especial sobre el juego, déjenmelo saber en los comentarios. Me gusta hacer mucho los videos que, que piden los, los miembros, porque no sé en realidad qué preguntas tienen. Los esperamos en el canal de Discord. Prepárense para la nueva apertura de Nashville y para los eventos que van a tener. Bueno familia, nos vemos despuesito en el metaverso.